Y en la cual yo digo que el Estado tiene facultades cuando se ha declarado la, la, el Estado de Emergencia para el control o regulación, no limitarlo o, o negarlo porque va a ser imposible. Nosotros somos un país democrático y nuestra constitución lo establece, pero tenemos vía telefónica a nuestro amigo, director, director de salud provincial, Luis Rosario Socia Buenos días, Luis. ¿Qué tareita te ha tocado, papá? ¿Cómo están, ¿Cómo están ustedes, de Bueno, aquí está Yayan escuchándote. Antes... ¿Eh? ¿Cómo fue, cómo fue, Francis? Aquí está Yayan escuchándote. Doctor. Que, que, que dice que salud pública está dando datos que no son. Doctor, bueno, pues lo dijo. Doctor, quiero antes de iniciar con el tema felicitarle porque he estado visitando eh, muchos establecimientos comerciales controlado, lo tiene y controlado. veo que eh, por lo menos todos los que yo he ido tienen la ficha colocada ¿verdad? Eh, lo que significa que ustedes han visitado esos lugares sí. y le han dicho cuántas personas deben estar ahí yo por lo menos en los últimos cuatro, o 5 días he visitado más de 15 establecimientos y he visto la ficha y entonces eh, por eso determiné que ha sido un trabajo bastante amplio visitar cada negocio sí. de San Francisco y la provincia para poner esa ficha. Así que quiero felicitarles por esa ardua mira, labor que mira, ustedes han llevado a cabo. Mira, es, es un trabajo largo. No, y yo Ojalá no. que cada dueño de comercio entienda la importancia que reviste ese trabajo y de lo que hay que tratar de, de respetar eso que se le plasma ahí en este documento. Eh, eh, doctor, ojalá, pero incluso... todos tengan la, la, la conciencia. Y, y el deseo de hacer cumplir de esa disposición y incluso doctor eso, eso eh, favorece porque el ciudadano que está en el lugar lo puede leer y puede incluso reclamar yo estaba en, un, en una emergencia de un centro clínico y cuando vi la, la ficha decía siete personas y lo conté y le dije mira aquí hay una persona de más tienen que resolverlo <risa> y ciertamente la, el ciudadano puede, tiene acceso a esa información importante y puede incluso reclamarlo bueno mira es cierto He tenido, y tú y yo, eh, bueno, Luisito y yo lo hemos hablado porque hay personas que, que me han expresado y se lo y le puse incluso un audio donde había un médico reconociendo el trabajo que está haciendo Luisito y que nunca antes se había visto la, la, la, la participación tan activa en el escenario de un director de salud aquí en Macorís. Está fajado, doctor. Mira. ¿Qué hay de cierto? ¿De las muertes o cero muertes, como dio el parte noticioso? Porque hay una declaración tuya que, que, Ale, que dice que el fin de semana fallecieron nueve personas. El fin de semana largo significa desde el jueves. jueves. El jueves de okay. ¿Me escuchas? De, sí, sí, sí, le escuchamos, doctor. Adelante. Desde, desde, desde el jueves, el jueves fallecieron dos personas, el viernes fallecieron tres, el sábado una y el, y el domingo tres. Oye, ¿qué pasa? A me, esta, esta, por ejemplo, estas nueve personas, esos datos al sistema de ellos no le han llegado, porque eso se va digitando con las tasas de funciones. Y a medida que van subiendo, llegando allá, que ellos lo van publicando, significa que si dentro de un par de días no se muere nadie, esos nueve van a llegar y van a parecer que se murieron el sistema. Doctor, pero ¿y cuánto es, es, dura es, es, eso para es, llegar allá? Es, es un atraso que lleva yo, el sistema de digitación. Nosotros encontramos un atraso desde, desde, desde el 2016 y estamos digitando, y, y hemos tratado ahora de ir, de ir digitando los fallecidos para que se pongan a la par con lo que se va presentando en el sistema ahí arriba, y eso lo hemos tratado ya hace unos días porque yo mismo veía que una cosa era los números que estábamos dando aquí en la provincial y otra cosa, lo que se estaban presentando allá en la página de salud pública entonces, entonces cuando, cuando fui allá y averigué me la... Le dijeron, no, lo que pasa que en la digitación, ¿me está escuchando? Sí, sí, sí, doctor, le estamos escuchando. Y entonces la digitación va un poco atrasado pero esos fallecidos van a llegar con a... qué. Doctor, pero eh, eh, si usted me está diciendo que desde el jueves pasado, porque estamos hablando de un, del fin de semana largo, hoy es martes y el boletín de ayer publicó cero muertos. Entonces quiere decir, ¿qué, qué tanto es el atraso? Pues si ustedes quieren yo puedo no, llevar la información no, a la capital no, no, tal me no puede porque eso eh, eh, ese atraso que tienen ellos allá yo no tengo el manejo de eso pero los fallecidos van a llegar como quiera porque óyeme si yo me bajé a contar los muertos en febrero y en marzo yo no puedo esconder un muerto ahora por Dios <coughs> sin, ni lo voy a hacer. bueno correcto doctor, bueno que, que yo campos. yo saqué al relucir que Fulvio okay. en campaña pero no era por campaña, lo hacía porque teníamos la incertidumbre de los este datos. Este, mira, Francia, ese trabajo que lo hizo con Julio fui yo. Sí, bueno, fue, fue, el doctor, eh, fue el doctor. Porque ese era un trabajo que reflejaba una realidad la independientemente. Realidad. Entonces, oye, ¿qué pasa? El hecho de que de que tú digas, ok, Salud Pública dice que cero y nosotros que nueve. Nosotros, mira, aquí fallecieron dos sacerdotes el fin de semana. largo sí. Que fue el padre Dionisio y otro sacerdote. Sí. ¿Y cómo se esconde eso, por Dios? Exacto. ¿No entiendes? Y, y, entiendes? Y, y han muerto personas. Nosotros, nosotros su... vamos, bajo ninguna circunstancia vamos a ocultar un fallecido ahora. De que ellos, por ejemplo, digan a ah, las provinciales, manden su dato y nosotros seamos quienes lo digamos, es otra cosa. Doctor. Sí. Mire, yo tengo no, que... nunca en la vida. Eso no se, eso no se oculta. Porque, sí. Francis, ¿cómo vaya yo y me muero y lo van a ocultar? Por Dios, sí, yo no sí. voy a aparecer más nunca. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Por si, si, por, por si acaso voy yo y me muero. ¿Cómo lo ocultas si yo no voy a aparecer más nunca? Sí, sí, sí. doctor, sí. pero mire mira qué es lo que no pasa. Oculta, eh, eh, quizás, eh, y es una especulación, eh, se está dando a cuenta. Agotar. Yo tengo aquí el, el último boletín que me dice de la información hasta el 26 de diciembre. ¿verdad? Hoy estamos a 29. Estamos hablando aquí de que esta información está hasta el 26 de diciembre, que incluye el fin de semana largo que usted mencionó. Eh, me refiero a 24, 25 y 26, esos días por ahí, ¿verdad? Entonces, aquí me está reportando cero muertos. Mira, por Entonces eso. Entonces dice, ahorita, el escúchame doctor, lleva, esto dice, sistema, Espérense un momento, el sistema última 24 lleva horas. unos trámites, oye, ya, ya dame si te hago, los nueve fallecidos. Sí. Nosotros aquí no hemos llegado a digitarlo todavía, porque estamos más para atrás. Pero, ¿cómo ha sido esto? Pero es que aquí se dice, mire, mire, mire qué es lo que pasa. Es que hay una confusión. Aquí me dice que los muertos reportados en las últimas 24 horas, míralo aquí, me dice últimas 24 horas, entonces. De, ¿Para cuándo se van a reportar esos muertos? Mira, ahí hay, no hay un solo muerto en ninguna parte del país en las últimas 24 horas, según este último boletín. Entonces, ¿cuándo sí. es que van a aparecer esos nueve muertos que usted eh, eh, está eh, diciéndonos que fallecieron aquí, en la provincia? Eh, eh, ellos, van, ellos van a subir al sistema, ellos están digitando todo eso, todo eso va a subir. Cuando hay una vez suben el día que no hay un, ningún muerto y suben esos, esos nueve. Doctor, ¿eso ya, no se presta a manipulación de, de información? No, no, no. Eso no es, eh, no confunda los términos. Eso no es especulación. No, eso no, no. Es, manipulación. Eso es un retraso en el proceso de digitación, que eso no es de ninguna manera de especulación, por Dios y el Tú especulas uh -huh. cuando tú dices una cosa que no es. Eh. Sí, doctor, pero fíjese usted que aparece incluso eh, la vicepresidenta ayer desautorizando a todo el personal médico a hablar sobre eso. Y además bueno, bueno, aparece bueno, Milagros yo, Germán bueno, ya, pidiéndole a los medios a mí, que solamente y, y, publiquen y la información. Mírame, Ajá. Tú me conoces a mí. Claro. Y yo, y si se muere una gente, tú sabes que yo lo voy a decir. Sí. a ellos que si quieren tomar cualquier tipo de decisión que la tome, pero dime tú. No, sí, yo, ¿sí? Nosotros sabemos tú, que tú no vas a ser muy fácil no, no, no, no, no. Y, y claro, <ríe> mi trabajo Y en las funciones que tengo que desempeñar ¿Tú comprendes? Claro, yo estoy de acuerdo y por eso dije aquí esta mañana Que a usted hay que protegerlo Porque está tratando aquí, por lo menos en la provincia De dar la información y de que está trabajando Yo soy testigo de eso yo no que lo mando decir, sí, sino que yo soy testigo de eso. Ahora pero bien. Nosotros, nosotros hoy vamos a tener una reunión con un viceministro. Pero esos muertos van a aparecer en enero, entonces. Para tocar el tema y, y yo te sabré dar las la pues. informaciones sí. pertinentes bueno. después que me, me reúnan. Finalmente. Pero, ¿sabes? ¿Qué se la voy a dar? pero que no dejen esos muertos, por favor, que no lo publiquen en enero, doctor, porque si no son de enero. No son de enero, sino Final... que debieron ser notificados inmediatamente. Finalmente, ¿qué fue lo que se decidió ayer por la no, Comisión no, de Salud? No, no, Francis, no, no, te, sé, no te sé decir, porque, Francis, sí. no te sé decir porque a mí no me ha llegado ninguna comunicación. Ni me ha llamado nadie Para decirme nada de eso Eso yo lo he visto en las noticias y en las redes Pero a mí no me ha llamado nadie Es decir, que sigue normal hasta las 9 el tránsito Y a las 7 cerrado Tú, Sí, sí, sí, normal A nosotros, okay. yo tengo una reunión ahorita Por Zoom, pues, que tenemos todos los provinciales Yo supongo que todos esos temas Se tocarán ahí Pero pues hasta ahora, hasta ahora Esto que le queda sigue igual normal sí Todo sigue normal y el, y, el, milagro, y el 31 y el día primero como se planteó Normal, el 24. como se había planteado, con el okay. hasta la 1 de la sí. mañana. Sí, eh, claro. Milagros Germán incluso lo hizo público ayer, dijo que el toque de queda se mantiene pero, invariable. Pero cuando la joven me llamó para que usted me llamara, yo le dije a ella, vamos a hablar mañana, porque mañana yo tendré a mano todas las informaciones necesarias. Sí, no, porque no. sé que hasta ahora, ahora mismo no la tengo. Doctor... Tenemos la información de que varias enfermeras aquí en la provincia de Duarte, específicamente en el Hospital San Vicente de Paul, han sido contagiadas de COVID, que están fuera de servicio. ¿Qué hay de cierto en no, eso? No, no, pero eso no es nada. Te voy a poner algo peor. Vamos a ver. Vamos. En la dirección provincial donde yo estoy, nosotros tenemos cuatro personas positivas en su casa. Señores, miren, nosotros aquí aquí se le toma la prueba a todo el que viene. Y estamos en un contacto diario, diario. Aquí, aquí tuvo que descontaminarse la provincial el viernes pasado por los casos de COVID de aquí, del personal nuestro. Es decir, que yo puedo Señor, ir hay hoy. Mucho, hay mucho COVID. Hay mucho COVID, señores. No, eh, no es mentira. Doctor, hay, tenemos cuatro personas de la provincial en su casa. Y hoy se llevan para la capital. Toda la prueba PCR del personal completo y ahí todo el que está teniendo un poco de síntomas lo estamos mandando para su casa también, porque tenemos mucho COVID, no en el hospital no, aquí donde están tomando la muestra tenemos Doctor, y, no qué pena eh, Doctor, eh, tenemos la información de que las, los resultados de las pruebas están durando semanas Mira, los resultados duran de 8 a 10 días por el acúmulo de, de muestras que hay en el Laboratorio Nacional, ahora aquí en San Francisco vamos a tener entonces ya tenemos una salida y es que hoy probablemente hoy se inicien ya las pruebas PCR en el siglo XXI con el equipo moderno que ellos adquirieron y ya la habilitación de ellos llegó ayer o sea ellos, ellos van, a, van a poner a funcionar un equipo que te va a procesar 98 muestras cada una hora oh, muy bien. que eso va, va uno va a salir de este tapón de prueba atrasada que uno tiene porque ya es un equipo más moderno que costó muchísimos miles de dólares. Ellos adquirieron ese equipo y hoy se va a poner en funcionamiento ese equipo. ¿Cuándo? En el siglo XXI. Hoy, hoy, hoy. Bueno, okay. pues muchísimas gracias, doctor Luis Rosario. Pero desde que tenga información detallada de todo lo otro, uh, dile a Francis que yo lo llamo seguido y le digo. Okay. Sí, muy bien. Eh, pero gracias. pero que no la manipulen, la información, doctor. Que no la. Que no la transparente aquí, Luis eh. Rosario transparente eh, no no Luis sí Luis sí <risa> eh, eh, estoy hablando de arriba no te me el loco eh.